hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerle esta bella propuesta de ese, de este hermoso y práctico tip que yo sé que a ustedes le va a encantar hoy vamos a darle un uso muy bonito y un reciclaje a lo que viene siendo nuestra mimosa sabía que la sabía que la mimosa o la, nuestro paño de trabajo, nuestro paño de trabajo no sé cómo se llama en otro país si tenga otro nombre, nosotros la conocemos aquí en República Dominicana como mimosa o paño de trabajo, este son es una de las primeras herramientas que nos prestan cuando vamos a elaborar bisutería, esta es una de las primeras Aparte de lo que viene siendo la aguja, el hilo la tijera, este viene siendo una de las primeras piezas o una de las primeras herramientas básicas para comenzar la bisutería. Bien, aquí yo tengo una, miren, esta es mía, Hasta que el ángulo de la cámara no me da para mostrarle el tamaño que tiene esta, pero aquí le voy a dejar miren este es el tamaño que tiene ya pueden ver este es el tamaño aquí está la referencia del tamaño que yo tomé esta para para poner este este marco. este es un tamaño más grande como lo pueden ver aquí y esa es Ahora esta que le voy a mostrar a ustedes cómo, cómo la podemos hacer, es un marco mucho más pequeño y miren su, miren el diámetro aquí donde lo pueden, en donde lo pueden ver. ¿Ven? Ese es el diámetro. Bien, la mimosa vienen de un tamaño estándar o muchas veces tienen un tamaño más grande. Esta mimosa va a ser reciclada, por eso la corté porque tiene muchos agujeros miren aquí donde está de pegamentos que se le que le ha caído de silicón caliente que hemos trabajado sobre ella ya que no podemos pegarle pegamento a la a la mimosa o el paño de trabajo porque pasa esto entonces esta yo voy a reciclar un pedacito de esta mimosa para enseñarle a ustedes cómo la podemos hacer bien entonces nos quedamos en el tamaño estándar, el tamaño estándar de la mimosa viene siendo de largo, ella mide 11 pulgadas de largo y de ancho miden 14, ¿okay? Bueno, antes de seguir con este hermoso tip y este práctico tip que a toda la va a encantar, no te olvides de suscribirte, regalarnos un like, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerda que puedes compartir nuestros videos con la persona que más te agrade. También recuerda que nos puedes seguir en todas las redes como el rincón de Ahora sí, vamos a seguir. Y si te gusta lo que estás viendo, por favor suscríbete y regálanos un like. Recuerda que si te suscribo, si te suscribes, YouTube te notifica, aparte de que te notifica que estamos haciendo video nuevo, también ayuda al canal a que siga creciendo. Bien, bien, esta mimosa o este pedacito de paño, ya yo lo tengo previamente cortado. Bien, ahora vamos a trabajar, vamos a ponerlo por aquí, dobladito y vamos a trabajar con lo que es el marco. Vamos a darle vuelta a nuestro marco. Miren, este vídeo yo lo he hecho como 50 veces. Y he tenido que borrar. Siempre, pero voy a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan entender y lo puedan llevar a cabo. Bien, este estos marcos recuerden que tienen esta parte para sostenerse, ¿verdad? Entonces, esta parte ustedes van a hacer un pequeño movimiento y los van a soltar de esta parte así como yo lo estoy haciendo ahora, vamos a ponerlo aquí esta parte que está aquí asegurada y pegada ustedes lo que van a hacer es lo mismo van a dar pequeños movimientos hasta que él floje detenidamente traten de hacerlo despacio para que no se le vaya a dañar este material que está aquí abajo este cartón piedra ¿Okay? y quitamos ahora, este sí vamos a llevarlo estas pequeñas pinzas que tienen aquí para presar vamos a abrirla por completo con nuestra pinza plana y vamos a levantar un poco hasta que él salga así, vamos a quitar el cartón piedra, vamos a quitar la foto y vamos a quitar también lo que es el vidrio protector Bien, ahora vamos a poner todo esto a un lado y nos vamos a quedar con el cartón piedra. Bien, así, de esa forma. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto y pongan un poquito de atención. Vamos a, sobre su mimosa, abran su mimosa, espándanla, ábranla y van a poner el cartón piedra. Así de esta forma, ustedes como pueden ver o pueden notar que queda, no lo cortamos al ras, verdad? No cortamos sobre una línea. Miren, que queda todo, queda todavía un buen poco. No cortamos al ras, tiene que quedar un poco de la mimosa para cuando coloquemos, él pueda adherirse muy bien a la parte que estamos a lo que vamos a, re a realizar bien ya que explicándole esto no vamos a usar ni pegamento no vamos a usar nada esto es fabuloso bien. ahora sí de nuevo tomamos el marco lo primero que vamos a hacer es poner la miosa vamos a colocarla así de esta forma ahora vamos a tomar el cristal no le tengan miedo a ah, coloquen bien la mimosa que quede así vamos a colocar el cristal así que entre así miren y hacemos poquita presión ¿Ven? ven lo que le estoy hablando de los bordes. Mire? Entonces aquí. Aquí si ustedes gustan, si sí gustan, no a mí no me gustaría, no me gustaría pegarle pegamento porque me gustaría que la mimosa se, siga siendo útil este pedacito que reciclé, siga siendo útil. Si le pego pegamento se va a dañar igual como la que como la que tuve que reciclar. Entonces, no por mí no le pongo un pegamento porque con el tiempo tendremos que quitarla para poderla lavar y quitarle quizá exceso de polvo o quizá, sí, exceso de polvo y un poquito de sucio también. Porque nuestras manos también sudan y botan una pequeña grasita que se le pe, se, precisamente se adhiere a la mimosa y por eso vemos esas mimosas que están un poquito sucias. ¿Saben que las mimosas se lavan? Sí, se lavan. No, se, no directamente en la lavadora o en la máquina de lavar. Sí podemos tomar un poquito de champú, darle una lavadita a mano. No la pueden exprimir porque se van a poner muy feita. Simplemente es enjaguarla enjabuar, y tenderla al sol y que se seque así. Esa es mi recomendación para que su mimosa pueda durar mucho más tiempo. Ahora, aquí está mi cartón, como lo pueden ver. Y esta parte, que ¿sí ven aquí que está un poquito fea, le vamos a dar vuelta y la vamos a poner así. Con esto vamos a recoger, vamos a recoger el, lo sobrante. Entonces, con cuidado y ustedes con sus manitos para que los sobrante queden justo con el cartón, vamos a hacer esto, vamos a poner el cartón, no le tengan miedo, eso no va a explotar, y esta que está aquí, mire, esta pinza, por eso hay que llevarlo hacia atrás, toda, hay que llevar esas pinzas hacia atrás. Y con la pinza también podemos hacer eso, esconder esos pequeños, ¿ven bien, bien. Podemos enconderlo, aquí yo puedo levantar un poquito, sí, este lado. simplemente lo que se hace es encondiéndolo encima. si gustan lo pueden dejar así ¿no? entonces ahora vamos a asegurarlo bajando esas pinzas de esta forma así aseguramos nuestro trabajo eso sí, es como si fuéramos a colocar una foto pero en vez de una foto a poner nuestra mesa. Y adivinen esto es ideal, señores, los lo recomiendo para cuando ya tengamos que queramos no estar en la mesa de trabajo, quizás queramos estar en la cama o quizás que estamos en un sitio y y no te, y nos aburrimos prácticamente por esperar tanto, pues miren esto es ideal. Nos la llevamos a todo sitio miren aquí donde está, miren qué belleza, queda muy bonito, nos la llevamos en nuestra cartera, ponemos nuestros materiales ahí, miren lo que estoy hablando, que la mimosa no hace que sus sillas o cristales reboten, miren, o sea, reboten y se vayan para otro lado, no, mira y si van a rodar, se van a quedar justamente en el marco, ¿Sí? ahora vamos a hacer la prueba con unos cristales también miren ven lo que hablo esos son los paños de esa es la magia de los paños de trabajo y si lo como implementamos con algo así yo sé que a todas nos va a encantar miren ¿Bien? imagínense ustedes sentados en la, en la sala de espera de, de, de un hospital durando miles de horas ahí bueno, ahí está, se llevan su mimosa. Muy bonito, muy coqueto. Eso está muy coqueto también. Como lo pueden ver, miren qué bello. Bueno chicas y chicos, yo espero que este video le haya encantado. Yo espero que este tip le pueda servir, le ayude a todas. De verdad, mil gracias a todas por el apoyo. No se olviden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificación. Y comparte nuestro video, gracias a todos también porque vienen todas las redes como el Rincón de Rosy. Y si te gusta este video y si te gusta lo que estás viendo, por favor regálanos un like. Y comparte nuestro video para que nuestro canal siga creciendo. Miren qué belleza. y quede delicado. Bueno, yo espero verlos pronto a todos en otra entrega de Rincón de Rosy. Se requiere, bye. Nos vemos pronto.